Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. Dentro de este curso de Calibre que estamos realizando, en este video tutorial vamos a aprender a realizar búsquedas dentro de nuestro catálogo de libros. Y, principalmente, aprenderemos a convertir libros de un formato a otro. Una vez que tenemos abierto nuestro programa donde hemos añadido libros y hemos modificado sus metadatos, vamos a aprender a realizar búsquedas utilizando estos metadatos. Para eso nos serviremos de esta ventana. Si nuestros libros tienen unos metadatos de calidad, podremos realizar búsquedas muy efectivas. Por eso yo os recomiendo, cada vez que subáis un libro, que dediquéis un poco de tiempo a colocar los metadatos. Es decir, su título, su autor, el idioma, marcarle con etiquetas según el tipo de libro que se trate, etc. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos que tenemos 10 autores. 3 aparece desconocido porque no hemos realizado bien los metadatos. Y de ahí que os digo que es importante realizar este paso antes. Por ejemplo, vamos a buscar qué libros son de Quevedo. Para eso, seleccionaríamos el autor, Quevedo. Y solo aparece el libro que es de Quevedo. Si en nuestra colección de 200 libros tenemos 7 libros de Quevedo, pues al hacer esto nos aparecerán. Aquí veis que aparece un más. Si le volvemos a dar, aparece un menos. Y lo que hace es mostrar todos los libros excepto los que pertenecen a ese autor. Si le volvemos a dar, vuelven a aparecer todos. Por ejemplo, queremos ver los libros que tienen una valoración de 4. Para eso nos iríamos a valoración y seleccionaríamos las 4 estrellas. Aquí tenemos el mismo libro de antes que es el que tiene una valoración de 4. Si le volvemos a dar, aparecen todos excepto los que tienen valoración de 4. Si le volvemos a dar, aparecerían todos otra vez. Por ejemplo, los que tienen 3 estrellas. Aparecen en ventana solo los libros que tienen una valoración de 3 estrellas. Si le volvemos a dar, aparecen todos los libros que no tienen una valoración de 3 estrellas. Volvemos a darle. Por tanto, os recuerdo, cuanto mejor tratéis los metadatos, mayores posibilidades tendréis para realizar búsquedas. Otra búsqueda, vamos a seleccionar los libros que tratan sobre software libre. Iríamos a etiquetas y de todas las etiquetas que aparecen, la de software libre. La seleccionamos y aquí los tenemos. Con el visor de portadas podremos verlos. Así, con este explorador de etiquetas, tenemos una herramienta muy potente para realizar búsquedas dentro de nuestro catálogo. Como segunda parte de este videotutorial, vamos a aprender a convertir archivos, que es una de las partes fundamentales que nos permite este programa. Para eso, antes de realizar cualquier conversión, iremos al apartado de Preferencias para ver la configuración más idónea. Preferencias, y en Conversión iremos a Opciones comunes. En principio dejaremos todo tal como viene por defecto, excepto yo os aconsejo que la justificación del texto la pongáis como Justificar Texto. Aplicamos. Volvemos. Proceso heurístico en principio no está activado. Si al realizar la conversión del libro a otro formato vemos que no ha quedado muy bien, podríamos activar este proceso y ver si mejora, pero en principio no lo utilizaremos. Configuración de página es un apartado muy importante. En él indicaremos el perfil de entrada y de salida de nuestros archivos. El perfil de entrada lo dejaremos por defecto tal como viene, en Default Input Profile, y el perfil de salida seleccionaremos nuestro modelo de lector. En este caso yo voy a utilizar una tablet Samsung Galaxy y por eso aparece. Esta opción no aparece de inicio, pero como yo he conectado anteriormente mi dispositivo a Calibre, él lo ha reconocido y lo ha incorporado como perfil de salida. En cualquier caso aquí tenéis toda la serie de modelos que admite el programa. Desde los iPad, los Kindle, los Sony Reader, una tableta genérica, le damos a aplicar y cerramos. Vamos a realizar nuestra primera conversión. Este primer libro, Obras completas de Don Francisco de Quevedo Villegas, podéis ver que está en formato EPUB. Imaginar que vosotros tenéis un lector Kindle, entonces nos interesaría convertir el formato EPUB al formato móvil. Para eso iríamos a Convertir libros. Convertir por separado es porque lo hará solamente sobre el seleccionado. Formato de entrada. EPU. Formato de salida. Seleccionaríamos MOBI. Aquí tenemos los metadatos. Aceptamos. Se está realizando la tarea como veis aquí. Si pinchamos aquí nos aparece el cuadro de cálculo. Puede tardar un cierto tiempo pero no os preocupéis. Al final lo hace. Bien, ya terminado. Cerramos. Bien, entonces hemos realizado la conversión de este libro en formato de pub al formato móvil. Por eso aquí tenemos que ahora tenemos el libro en los dos formatos. Pero físicamente, estos libros donde se encuentran. Si le damos a la biblioteca de calibre, aquí vemos la ruta donde se encuentra. La abrimos a través del explorador. Biblioteca de calibre. Y aquí veis donde se han ido guardando todos los libros los libros se guardan con una carpeta que incluye el nombre del autor en este caso iríamos a quevedo luego viene el título del libro nos muestra la portada por separado en formato jpg los metadatos aparecen aquí y aquí tenemos los dos archivos en formato epub y en formato móvil en este caso si nosotros lo que tenemos es un kindle Realmente los archivos ePUB no nos interesan, por tanto podríamos borrarlo directamente con el explorador, dándole a suprimir. Si no queremos acceder cada vez al explorador, podemos realizar el borrado directamente desde el programa, como eliminar libros. Nos deja diferentes opciones, se las podéis ir probando. Lo normal, seleccionamos el libro del que queremos eliminar uno de los formatos y le daríamos a la segunda, es decir, eliminar archivos de un formato específico de los libros seleccionados. Si utilizamos la primera, eliminar libros seleccionados, lo que haremos será borrar todos los formatos y todo el libro entero. En este caso, le damos a este y como podéis ver, de los dos formatos que él ha reconocido que hay, pues ahora vamos a decirle que elimine el EPUB. Aceptamos. Veis, aquí en formatos ya solo aparece el móvil y si volvemos al explorador, ya ha desaparecido el formato de EPUB, quedándose solo el archivo MOBI. Vamos a convertir ahora un libro, por ejemplo, desde el formato PDF al formato EPUB. Cogemos este último, convertir, formato de entrada, PDF, formato de salida, EPUB. Los metadatos, aceptamos. Está realizando la conversión. La rueda ha parado de girar y tareas cero, por tanto quiere decir que ha acabado la conversión. Aquí veis los formatos, EPUB y PDF. Y en el explorador, aquí los tenemos. Lo mismo que antes, si quisiéramos eliminar el archivo PDF, eliminar libros de un formato específico, el PDF. Con esto finalizamos el video tutorial donde hemos aprendido nociones para realizar búsquedas dentro de nuestro catálogo utilizando el explorador de etiquetas y por último hemos aprendido la opción de convertir libros y así como saber eliminar libros de determinados formatos. Hasta ahora y de manera general en este curso hemos aprendido a añadir libros, a modificar sus metadatos, a realizar búsquedas dentro del catálogo y a convertir libros, así como eliminar aquellos formatos que no queramos. En el siguiente video tutorial aprenderemos a descargar noticias de sitios web. Y sobre todo aprenderemos a pasar nuestros libros que tenemos en nuestro ordenador a nuestro lector. Lo veremos de diferentes maneras, a través de una carpeta, por conexión directa a través de un USB o a través del correo electrónico. Cualquier duda que tengáis podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo y si os ha sido interesante os agradecería que le dierais un me gusta. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Un saludo.